y muy bien chicos y chicas cómo están sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal <risa> chicos antes de empezar este video como se dieron cuenta subí la primera y segunda parte del juego del bebé amarillo así que pues si no se han visto esos dos videos ahorita mismo vayan a verlos porque está muy bueno y también les voy a decir que este video no lo voy a editar mucho porque sí chicos, me paso horas editando un video y que lamentablemente no lleguen ni a 300, 400 vistas, es muy lamentable. ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! Pero bueno gente, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo Espero que les guste este video, que no lo voy a editar mucho Pero los hago con mucho amor Así que espero que dejen su like, compartan, se suscriban Es totalmente gratis Y bueno, no les hago mucho spoiler Y espero que les guste este video ¡Vamos! Aquí para empezar, sí, vamos a darle Ok gente, nos quedamos aquí, ¿no es verdad? La salida, ok Ok, ok, ok, ok, ok, Alimentar al bebé, coger Biberón en nevera mirongoy Esta va a ser nuestra última Vez, ¿sí? ¿Sí? Ya, yeah. ok Esto está al revés, yo ya lo sé ya lo sabía que estaba al revés Ya lo sabía Ya lo sabía A ver, vamos a coger el biberón Ongoi Ongoi, esta es la última vez, ¿sí? Cambiar al bebé Ay, Ongoi Hemos pasado tantos años Juntos Yo Aquí está la llave, gente Espérate un ratito, Ongoi no te vayas a mover Déjame poner esta llave por aquí Le dije por ahí y no sé qué hace Aquí también está otra llave Van a ser muy importantes, ¿eh? Yo la voy a poner por ahí también Ok Hay unos libros ahí que no entiendo nada Ay, no puede ser, Ongoy. Ongoy, ¿en serio? ¿Te quieres coger las llaves, diga? Ya, ok, ok Ya te cambio rápido Ya voy a estar dejando de jugar Y no me hagas asustar, así. ¿Sí, Hongoy? ¿Sí, ok Ay, Hongoy A ver ¿me estoy escuchando bien o mal? A ver Creo que el bebé... Ay, por favor, no me digas que... A ver Hongoi, ¿estás ahí? Sí ¿Otra vez? A ver, alimentar al bebé, hecho diga, cambiar al bebé Coger al bebé, cambiador Sí, pero... ¿Ya no hay más pañal? ¿O qué Pex Subir asiento al inodoro Quédate ahí. Ok. No sé qué estoy haciendo, pero.. Pongo ahí. Coger pañal nuevo. Ay, ongoy. ¿Qué pasó? Ay, ongoy. Alimentar, coger biberón y nevera. A ver, gente, esto se está repitiendo, eh. No, aquí hay dos llaves. Este es el ascensor, eh. Ay, no puede ser. Vamos a, ir. a ver, hay dos llaves. Mm, Esto que es coger llave. Ok. A ver, yo creo que tengo que subir acá arriba, diga. Ok, ok, ok, ok. Sí gente, porque estaba allá abajo y... Uy, la lámina, la, la llave. Permiso, buenas. Ok. Ok. Acostar bebé está cansado, ok. Mira, ya... Mira, te voy a acostar, ¿sí? Te voy a acostar, ¿sí? Ya, ok, ok, ven, ven, ven, ven Es que no sé qué hacer contigo, muchacho No sé qué hacer con... Mm, mira, Ongoy. Vamos a hacer una cosa, así. Te voy a dejar ahí Pero... Pórtate bien, ¿sí? Mira, ya vengo, ¿sí? Ok Ok, ok, ok, ok, ok Ongoy. Ongoy yo que te dije pero hongo yo que te dije. Te dije que te quedaras ahí, no me hagas asustar. Quédate ahí Hongoy, ¿ya? Ok. Verás que te estoy diciendo. Ay, me va a dar un infarto. Venga acá, venga acá. A ver, creo que voy a andar contigo, eh. Ok, sí, voy a andar contigo porque no hay más solución. No quiero que me den un infarto. A ver ok Tenemos dos puertas A ver Ongoy te voy a dejar ahí sí Ongoy A ver, te voy a dejar ahí, sí Pórtate bien Oh, bueno <ríe> Cerrada, cerrada Ok, ok Ay Dios mío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Ongoy? No, yo creo que voy a. Te... No, creo que voy a estar contigo caminando todo esto. Sí, porque me va a dar un infarto y. No quiero que me dé un infarto. Vamos a ver por acá. Está cerrado también. Sí, voy a estar contigo. Uh, la la Ongoy. ¿Qué clase de demonios eres? Ay, estoy hablando calmado pero cuando me arrecho. A ver, Ongoy. Ongoy. Ok. Ongoy, ¿todo está bien, sí? Sí. Sí. Buen niño. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ¿qué pasó? Ok. Yo sabía que hay que hacer eso. Ahora va a salir. Vamos a correr. Corre. Corre. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, ok, ok, ok, estaba haciéndolo mal. Verla tienes, ver la tele siente sueño. No, no, no, no, no, no, gente, esto se está repitiendo, eh. Acá hay un cuadro, ¿qué significa este cuadro, eh? ¿Qué significa este cuadro? No, no voy a ver la tele. No quiero ver la tele. Oh, papá. ¿No? A ver, ¿cómo hago que no me. ¿Cómo hago que no me vean, eh? A ver, ojo. Pam, pam, pam, pam, corre, corre, corre, corre, corre. Sí, a nadie le importa, a nadie le importa, a nadie le importa. Okay, ok, ok, ok, ok, ok, Jackson, ok, ok, ok, ok. Okay. Ay, ok. ok, ok, ok, ok, ok, ok. Ok, No sé por qué la cierro, pero igual. Ay. Ok, ok, ok, ok, ok, okay gente, ok. Ay, Dios mío, acostar al bebé de nuevo está agotado. Bebé El ojo que todo lo ve Me da un infarto en los primeros 5 segundos Corre, corre, corre, corre, corre Jackson, corre, que no se acaba Corre, que no se acaba Ay, no Ay, no Ay, no, me da un infarto Ok Ok, sí, sí, sí Dios está aquí Aleluya Tan siento como el aire ¿Qué? ¿Bebé? ¿Bebé? ¿Bebé? ¿Bebé? Ay, bebé No sé qué estás haciendo ¿Ya estoy afuera? Ah, no, no, no, no Bebé Bebé, ven, ven, ven, ven. Sí, sí, te voy a acostar ahí sí o sí. ¿Lo hice mal? ¿Lo hice mal? No, gente. A ver, cabeza baja, cuernos curvos y orgulloso. Un llanto lastimero, estridente y ruidoso, cargando ciegamente hacia la nublada carcacosa. Carca no, gente, lo hice mal que algo me decía que no cueste ese niño, ¿eh? Pero como yo vi eso ahí. Ahora la pregunta es. Uh, la, la, ¿Cómo salgo de aquí? Ok. En serio, tengo que saltar. ¿Pero cómo salto? Sí, sí, lo entiendo, pero... Tengo que buscar algo por aquí o. Algo. Ojo. Porque no me deja saltar, gente. No, no me, de... no me deja saltar. No, no me deja saltar. Miren, miren, miren, miren, miren. Ojo. No, no me deja. No, me... No, no me deja saltar. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí Yo también mi mente Ven, bebé Si, sí, tú piensas que yo te voy a acostar No, no te voy a acostar Te voy a tirar ya de una vez <ríe> Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos No mirar atrás No mirar atrás No mirar atrás No mirar atrás No mirar atrás Ok Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos vámonos. Ok Llegó la persecución Ok ¿Qué? ¿Me mató? No, gente, no Iba bien y terminé mal A ver, otra vez, otra vez A ver, a ver, a ver, a ver Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Corre Jackson, corre A ver Concentración aquí gente ¿eh? Concentración aquí El bebé se pone más rápido aquí. Aló No, ni loco me va a acercar ahí Ni loco me va a acercar ahí A que la salida Está ahí, pero Pum Dios mío, me morí Ya lo vi, ya lo vi, pero no la había visto Estaba ahí abajito, ok, ok, ok Ok, ok Todos calmados Calmados, gente Ok, ok, ya la había visto A ver Ok Hay que dejarse morir las veces necesarias Y aprenderse el mapa si es posible Ok Ok Ok Ok Ok, ok, ok, ok, ok Ok, dice A ver, no No voy a coger nada de eso Ok, gente Ay, en serio Seguimos Seguimos Seguimos Seguimos Seguimos Seguimos Ok, ok, ok Vámonos, ok, buena, buena Buena Corre conejo, corre conejito, no estás solo, siempre habrá más. Buena gente, ¿lo pasé? Por favor, dime que lo pasé, por... Ay, por favor, dime que lo pasé, dime que lo pasé. Gracias, buena, buena gente, buena, no, me terminé el juego, no. Dice gracias por jugar, pronto habrá más en el 2022, o sea en este año. Dice áreas nuevas, pluses, trajes y flor y flor -clore. Mientras tanto, mantente al día con Team Trio en Twitter Disco. <risas> literal mi el juego. Voy a subir cada minuto de este juego. Obviamente, editado, no todo. Y si es posible, pues en algunas partes sí ahí Pero lo importante es que esté todo. Así que, gente, voy a estarme informado. Además, déjenme tomar una captura aquí de pantalla. Y bueno, nos vemos en otro video Y gracias por verlo gente, de verdad Gracias